Cualificación con TTS Buenas prácticas y uso seguro de Zoom en el ámbito empresarial Los tiempos están cambiando Las medidas de seguridad y distanciamiento El teletrabajo La diferencia horaria La distancia entre los interlocutores La conciliación La dificultad y el coste de desplazarse cada vez son más los motivos que nos empujan a comunicarnos de forma virtual, tanto en nuestro entorno laboral como personal. Y las empresas públicas y privadas no se pueden quedar atrás en aprovechar la flexibilidad y agilidad que proporciona el desarrollo de reuniones y consejos mediante videoconferencias. ¿Tienes dudas acerca de cómo utilizar Zoom de forma segura y eficiente? Entonces…